Y así por aquí, no podía dejarme triste Ahora que por fin he vuelto a Twitch y de que pasó nací Ya estoy por casa, ya llegado el papa Nunca vi la chapa, pero sí lo puse en el mapa El más cabrón, el más real, el menos copión Siempre lo hice de corazón, el primer hispano llega llega a un millón, ese soy yo Por si no te acordabas, que fui yo quien remaba cuando aquí no había nada solo.